Antes de empezar, decirte que sí, es que no puedo más. Es que es un mes y algo sin hacer vídeos para YouTube y, y siento que falta la vuelta, pues, estamos viendo que es antes de septiembre, así que mejor para ti y mejor para mí. ¡Yupi! Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira ese potencial. Sabía que iba a ser esto Acabo de hack con el life a medias Se me cae el móvil en eh, la cara, lo normal, ¿no? En esta vida Oh, muy inteligente ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado Que estás así y haces el móvil Por darte de más, el móvil Se desprende de la mano Y se va a tu carito Mala idea, quitarle la, la funda al móvil Ah, muy bien. Vamos a ver montañas rusas. ¿A quién no le ha gustado subirse a una montaña rusa? ¿O a quién no le gustan las montañas rusas? A la mayoría de nosotros nos gusta montarnos en una montaña rusa y vivir una experiencia divertida y que parezca peligrosa, pero que sea segura. Peligrosa y segura. Es que las dos palabras en la misma frase no... No lo he visto el vídeo, ¿eh? Pero me suena de hace tiempo haber visto algo sobre una montaña rusa que estaba diseñada... Para matar gente Eutanasia según su Eutanasia, creador, eso es muy es muy difícil, sí me suena atención. a mí. De una forma humana, con elegancia y euforia y... Vale Vale, sí, es la que digo yo Muy alta y luego la bajada ¿Sabes las espirales esos que hacen así? No me acuerdo Si está en la vida real O no la primera subida 24 tarda dos minutos personas. en llegar a la cima, a 510 metros de altura. La montaña más alta del mundo es el King Ka, con 139 metros de altura. Kingda Ka. Ah, vale, montaña rusa. He entendido montaña de, de tierra, porque me quedaba así pensando, y yo no, la montaña más alta es el, Everest. el El Everest. es el Everest, ¿verdad? ¿Cuál es la mon montaña...? Más alta del mundo. Aquí, el Everest Dos minutos de espera más largos de subida. Dos. El tren llega a la cima. Ponme en los comentarios cuántos minutos crees que dura la montaña. No adelantes el vídeo que te veo. Que te veo. Dos minutos aproximadamente. La subida. A saber lo que dura el resto. Entonces, yo creo que la bajada es un minuto, ¿no? Mm. Iba a decir cinco minutos, pero creo que es mucho. Yo creo que dura tres minutos. Mira, eso tendría que existir en todas las montañas rosas. Porque ¿quién no le ha pasado que se ha subido a una atracción y cuando llega la cima y toca la bajada? y es... ¿Por qué me he subido aquí? La cual alcanzaría una velocidad de 360 kilómetros por hora O sea, la velocidad que alcanzan los coches de Fórmula 1 Velocidad Estamos sorprendiendo mucho hoy, ¿eh? La velocidad de un coche de Fórmula 1 Vamos a ver 3... Sí, he acertado ¡Yahoo! 178 kilómetros por hora Que flipas, ¿sabes? Y la montaña rusa lo que es la bajada son 360 kilómetros por hora aproximadamente la velocidad máxima nos hemos adelantado 1, 1. somos videntes. Entrenador... espérate 60 segundos cada espiral o toda <risa> <risa> lo que probablemente te quedarás inconsciente en pocos segundos. Suena si mal. Es ¿eh? capaz de resistir la primera Suena muy sin mal. desmayarte, notarás como tu visión se vuelve borrosa. Pero Empieza escucha... A perder color y comienzas a experimentar la visión túnel. Escucha, si eso ha pasado con la primera espiral, pero... Vete tú a saber lo que pasa con las otras. Ya apaga y vámonos. Sería por completo junto con tu sentido de la audición desorientado, confuso, o sea, ojúdico, como si tuvieras dormido, para que nos entendamos. Que sueños vívidos y extraños, como estar en un laberinto y no poder salir, o flotar en un espacio blanco sin saber quién eres o por qué estás ahí. Exacto, sería como soñar. Uf, qué locura, eh. Mania. Que a nadie se le ocurra subirse ahí, porque vamos. Versiones, es más que probable que la mencionada hipoxia cerebral haya terminado con tu vida en el transcurso de estos 60 segundos. Muy bien. ¿A ti te parece bonito? A mí no me parece bonito. A mí no. A mí no. ¿Ves? Ya me voy enfadada. Y no, no queremos eso. Y como no queremos eso, vamos a hacer otra cosa.